Al entrevistado de la mañana Nuestro primer entrevistado de la mañana Es el señor Wellington Camilo eh, Supervisor de Obras Públicas Del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís eh, Vamos a hablar con él acerca de los trabajos De acondicionamiento de vías en sectores Que componen San Francisco de Macorís Y de otros temas que tienen que ver con El asunto de las obras públicas Así es que buenos días señor Camilo Gracias por acompañarnos en este programa de mañana. Buenos días, bienvenido. Muy bien. Eh, mire, en la, en la ciudad eh, hay un tema de el, hay un tema de la, las obras, ¿no? Que tiene que enfrentar, tiene que hacer el ayuntamiento. A veces hay confusiones que se crean, producto de que no se sabe si le corresponde a obras públicas, si le corresponde al ayuntamiento. Vamos a comenzar con eso, para ponernos en contexto. ¿Cuáles cosas pertenecen al ayuntamiento, cuáles obras no? pertenecen al ayuntamiento y cuáles pertenecen a obras públicas? Eh, muy buenos días. Eh, específicamente eh, el Departamento de Obras Públicas, pero del ayuntamiento. Sí, sí, claro. Exacto. Entonces, eh, nosotros como ayuntamiento estamos encargados de lo que se llama el remozamiento de los parques, acondicionamiento de calles eh, que sean de manera urgente o como se cataloga, de emergencia. Eh, como ustedes han podido observar, en muchas ocasiones hemos tenido hundimiento en la calle Castillo, ...en diferentes calles, eso lo intervenimos inmediatamente... ...ya que lo catalogamos como una emergencia. Pero ahí hay una calle, ahí el, la calle, la, del, la de la escuela... ...Nino Rizé es esa, ¿verdad, Carolina? Sí. Antes de llegar a la Castillo Así hubo es. un hundimiento... ...se reparó el problema, pero eso, eso todavía no se ha arreglado. Eso ahí hay un, ahí hay un cráter todavía... Re, ...lo rellenaron un poco, pero todavía persiste el problema eso del ayuntamiento y no se ha resuelto. Sí, eso lo intervino el departamento de Inapa ya que estaba elaborando un trabajo ahí uh -huh. y como usted lo dice tiene un hundimiento que va a ser intervenido por el estado, obra pública del estado, ya está encargado de eso para resolver esa situación. ¿Cuándo, Camilo, porque mire, yo vivo por ahí por la zona y yo tengo tiempo viendo eso. Sí, tiene unos, unos días. <risa> tiene un tiempo. Entonces. Me, me voy a ver si puedo comunicarme con el alcalde, contactarlo, a ver si nosotros lo intervenimos para que la, la circulación por ahí sea mejor, Se crea un problema. porque eh, lamentablemente es un problema, un hundimiento que es preocupante. Wellington, eh, hace alrededor de cuatro meses en San Francisco de Mascori vimos la intervención de obras públicas para el asfaltado de diferentes comunidades. Lo que puedo percibir es que fue como para calmar la situación del momento del llamado a protesta que había en los barrios, porque querían que las falten en sus comunidades. De repente, como tienden a hacer, se fueron y dejaron a medias ese trabajo. ¿Qué información usted maneja al respecto, eh, como encargado o supervisor de obras públicas del ayuntamiento? ¿Tiene información en qué están, si van a venir, si se quedará así? Sí, eh, yo estuve hablando con el supervisor provincial de obra pública del Estado. Y él me informaba que antes de diciembre iban a ser intervenidos de nuevo los barrios. Pero usted sabe que no depende de nosotros, sí. sino de ellos. Y esperemos que sea prudente, ya que es muy necesario, porque tenemos muchas calles que necesitan la intervención de obra pública del Estado, porque tenemos la Salcedo, que es una calle que está terriblemente que le hemos recomendado al supervisor un recapeo total o el asfaltado total, para que ustedes puedan entender, de esas calles como la Salcedo, hay unas cuantas más que necesitan eso de carácter de urgencia. Una pregunta, saludo, Will. Wellington. Wellington, saludo. En la política que, o en, la, en el plan de la alcaldía, ¿es que las vías públicas se le dejen a obras públicas? ¿O hay algún programa o se tiene algún plan para atender mínimamente un bacheo que se necesita en muchas calles. Eh, yo quiero saber si tienen planteado como ayuntamiento, no obras públicas, porque estoy sintiendo, y se lo voy a, a, a decir así que hoy, de, y públicamente lo estoy criticando, que se han acomodado esperando obras públicas. Por primera vez, ningún ayuntamiento espera obras públicas para detalles como eso. Pero quiero saber si existe la posibilidad o si tienen en proyecto que el ayuntamiento intervenga algunos hoyos o mal, o, o mal estado de algunas de las calles. Sí, eh, el ayuntamiento ya tiene una partida sin nada para el bacheo. No tengo el monto aquí mismo. Sí, no. Pero... El alcalde está pendiente de eso y tiene una partida ya sin nada para el bacheo de toda la ciudad. ¿No tiene la fecha estipulada? No, no. Porque okay. usted sabe que eso es un procedimiento. Eh, eh, de, la, las comunidades, Wellington, eh, las llamadas, la, las calzadas que le llaman, y, y ese trabajo que se hace previo a los asfaltados, eh, que quedan por debajo la, las aceras, porque nunca exacto, se las tira a, asfalto arriba del asfalto. En ese sentido, que sabemos que más con la cantidad de barrios que hay en San Francisco de manera improvisada, por no decirlo de otra manera. <risa> eh, <risa> el... Están improvisando uno en la salida de naranjo dulce <risa> la... ¿Qué información usted tiene al respecto? Eh, ¿Qué levantamiento han hecho? ¿De ¿Cuántas comunidades le falta hacer ese tipo de trabajo? ¿De hacerle sus calzadas para luego cuando vayan a asfaltar? ¿Lo están haciendo? ¿O va dentro de ese presupuesto que aún no hay ni fecha y que todavía usted no tiene el dato de cuánto es? No, no. Eh, ahora mismo está siendo intervenido el sector eh, Olimpia con aceras y con tenis. Eh, tenemos el Gregorio Luperón, que está siendo intervenido con un acero y contener y también un encementado de algunas calles. Eh, Salvador, Ten, y Ten Vista Nueva, entre algunas otras comunidades que se me escapan. Se está trabajando. Se está trabajando. ¿Ustedes oyeron lo que critican a Siquio? Que decían que no había no, no, no él, él, él, Pero el, eso dice él, ah, Ahora bueno. que y él lo está secundando de una manera. Hay que comprobar no, yo, si realmente se está trabajando, porque aquí se dice, se están trabajando la circunvalación, <risa> pero vaya a ver si hay un equipo funcionando. <risa> Wellington, va Pero vean acá, ¿dónde se okay, va a empezar perdón, a ver, la circunvalación? El, porque yo no sabía. Nadie ¿no? sabe. Eso no, hay ah. que averiguar. Mira, yo, hay, una, hay una cuestión haciendo, que ¿no? yo quiero dejar claro acá con el señor eh, Wellington, ¿no? Wellington Camilo. Camilo. Y es lo siguiente: los parques. Una de las cosas que tienen las ciudades o que deben tener las ciudades es una cantidad de parques suficientes para que la gente pueda tener holgura, no pueda salir a coger un... un a recrearse. Un, a recrearse el asunto también de lo que la naturaleza, lo que significa para la naturaleza el tema de los, de los, de los árboles y los parques lo proporcionan. Pero he visto que el ayuntamiento ha ido paulatinamente dejando... Eh, de lado el tema de los parques y se han convertido en lugares deplorables. Mira ahí en donde le dicen la villa de los come que uh -huh. es la segunda etapa de la villa olímpica uh -huh. hay un parquecito al, fina, al final hay un parquecito que lo que parece es sacado de una película de Drácula wow. de terror. Sí feo sucio asqueroso pero hay un hay hay también el parque de Vital Valle el que está en la calle principal uh -huh. también está en condiciones. Donde condi ya les puso los jueguitos y las cosas. Está en condiciones deplorables. Okay. Pero no solamente eso, se está deteriorando poco a poco, porque yo vivo por esa zona. El parquecito, el arcoíris, como le dicen, el parque Juan de Dios. Que Ventura, se hizo una sumo, inversión importante. Eso se hizo una, una inversión importante y se está deteriorando. de, de el hecho el avión? De hecho, la, el busco de... El Dice busco el Frank que con lo que se invirtió ahí se compraba un avión nuevo. <risa> de hecho, con la, el busco de Juan <risa> de, de Dios gran, Ventura, eh, también se está deteriorando, particularmente hablando. ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con el ayuntamiento y ese tipo de temas? Porque eso es lo que ha hecho, eso es lo único que ha hecho es que la gente comience a comparar el mal trabajo de Siquio con lo que hizo Ale, que no fue lo más grande del mundo. No. Pero si tenemos un muy malo y un menos malo, se compara y dice, no, pero este, este es el mejor sí, que aquel. Sí. Entonces, yo no entiendo qué es lo que está pasando. Explíquemelo usted, que está Ahora, en el bueno. ayuntamiento. Tú eres muy duro no no espérate consiquio. no no duro no pero, yo digo lo que yo entiendo que está pasando en una ciudad que me, que me importa porque eres. soy nacido, pero criado Pranzo, y revoltado en este pueblo. No no no qué, ¿qué duro del carajo, del no, carajo no, no. Yo estoy diciendo exactamente lo que la gente eres en su muy casa duro está pensando. Entonces, y déjame terminar mi pregunta También, y pero eres muy duro por favor. Consiquio. No duro no, yo estoy diciendo lo que está pasando. Que llame la gente a ver si yo soy duro, con eso que acabo de decir. de otra forma a ver qué es lo que está pasando con los parques, a ver si tal vez estamos vamos a ver. Ya me a dejar hablar. Claro. Adelante, adelante, adelante. Miren, eh, los parques se ha hecho ya un levantamiento. Aquí. Incluso el sábado pasado estuvo en el parque de los piñas, en Miami. Eh, el parque de los andújar, uh -huh. haciendo levantamiento okay. porque ya van a ser intervenidos y algunos ya están siendo intervenidos. como cuáles? En el ejemplo, parque Duarte bueno. ya se le instalaron todas las luces. El Parque Ventura Simón, Juan de Dios Ventura Simón, se va a intervenir. ¿Tú sabes qué pasó ahí? Hay una situación Déjate. que tenemos. No, espérate, ahí. Eh, guarda ahí, que porque ciertamente Amado lo identificó como se identifica por años. Llegando yo a la... y, y mira, está mi vecino aquí, Arami. Llegando yo a la sala capitular... ¿Cómo es de ¿Cómo sí. tú saliste tan el mejor, el mejor vecino que yo... No, pueda arabe, que vamos, pueda, tú no, no supiste hacer trabajo ahí. Mira, pues, el mejor vecino que pueda conservador tener... como este. Vamos mira, a dejar el abuelito. mejor vecino que usted pueda tener. Te lo digo con toda honestidad. Mira, hay una parte que yo, llegando a la sala capitular, oigo o escucho a un regidor que dice en el paquecito de arcoíris que se iba a instalar aquella unidad de Indotel. Ah. Y yo le digo, le digo, miren, señores, nosotros en esta sala capitular tenemos que mejorar, identificar esos lugares públicos con su debido nombre. Ese es el parque Juan de Dios Ventura Simón. Y desde entonces se le ha tomado en cuenta como tal. Y bajando porque la gente... Vamos eh, a ver, Francia, si las intervenciones era que que de los parques. De Wellington, Mira, eh, le estaba diciendo, me comentaba, que los parques van a ser todos intervenidos y se van a iluminar todos. Bien. Es una preocupación del alcalde que nos ha encargado a nosotros especialmente que estemos ahí dándole seguimiento para que eso tenga, se vea como siempre se ha visto. Que sí. los parques estén bien iluminados, con sus arbolitos, sus lámparas todas buenas. Incluso se han solicitado más lámparas porque hay lámparas que están en, en deterioro, están quemadas, otras ya no funcionan y se están retomando todos esos ya un paréntesis no contempla el ayuntamiento instalar en vez de lámparas eléctricas lámparas solares, porque mira se economizarían un dinero hay, hay, claro, hay un sistema de compensación entre el norte y el ayuntamiento sí. pero esa luz pudiera ser utilizada para otros para, otros para, fines. para otra cosa para otros fines todavía no, sí, toda, todavía, no to, sí, ah, todavía no está contemplado yo, yo te voy a decir una cosa, mi experiencia con lámparas solares no ha sido mala yo tengo casa, una casa en, en el campo donde no, no llega el sistema eléctrico y lo que yo uso son lámparas solares y eso amanece no he estado nunca en apagón. No, Muchachos, no, no, vamos eh, porque no me va la luz. necesitamos ah, información. Nosotros sí. tenemos tres horas aquí para hablar, Pe y, perdón con el respeto. No, necesitamos Carolina. información del departamento de obras públicas. Sí, porque no siempre tenemos estas entrevistas acá y la gente necesita saber qué sí, está sí, haciendo también. en San Francisco de Macorís. Eh, Aparte Frank. de hablamos de los ya parques. Ya comió a Frank, yo creo <ríe> de los parques, A hablamos de las aceras y contenes, Francis hablamos de los parques, aceras y contenes iluminados de los parques, ¿qué más necesita saber San Francisco de Macorís del Departamento de Obras Públicas? Mira, tenemos ya preparado un presupuesto para el año que viene okay. ya el presupuesto que de este año está prácticamente agotado, se está ejecutando lo que queda del presupuesto okay. entonces un presupuesto bien amplio para el 2022 Veo que está abarcando casi todas las comunidades y todos los barrios el presupuesto. El, el monto real del presupuesto del año 2022 no lo tengo. No, si están en preparación. Si están en preparación no lo puedo tener a, a los datos. Pero es muchas obras que vienen para el 2022 para todo lo que se llama San Francisco de Macorís. En, en lo que usted ha visto colocado numéricamente es que va a recibir una proporción cada barrio. En, sí. en todo el Equitativamente pueblo. según veo, porque es demasiados presupuestos que han llegado allá y demasiada exigencia de las comunidades. Eso es importante. Ojalá que usted entonces nos traiga la primicia cuando se presente y no, y no y aire y quizá le bajamos la atención a, a lo contrario de Siquio. Mire, aquí alguien le pregunta a él, de lo, en los Álvarez, dice, buenos días, que pase por la calle de la urbanización Álvarez, está llena de, de escombros de construcción, que no hay por dónde pasar. ¿Urbanización? Álvarez. Ah, aquí. Es una libertad. No, no. Eh, sí, en la ah, no, no, no, Cuando sí, reparan no. los contenedores, lo, lo, eh, lo dejan mucho tiempo. ¿no? Ah, pero eso pero es el mismo si el ayuntamiento. De el, hay que ver si contenedores, usted dirá. Oh, la sí. misma persona, Vamos. si hay obra ahí abierta. Okay. Sí, eso es que eso, ustedes saben que el concreto necesita un, un proceso sí, sí, de claro. secado. Sí, claro, claro. Entonces, tenemos siempre inconveniente con la persona porque hacemos el arreglo y dejamos los cómodo ahí para proteger el concreto. Así para es. que okay. no sea pisado. Entonces, la gente a veces específicamente los motoristas abren, no, no, una, abren una brecha y <risa> se meten y lo dañan todo entonces Increíble. hay que volver a retomar de nuevo, iniciar otra vez el trabajo pero pues. Es eh, bueno eso, to tomar en cuenta para pasar por los sí, árboles. Bueno. Pero sí, Primero deben de... Wellington, muchas gracias exacto. a Wellington deben poner Camilo. atención a los hay hay otra, Sí, sí. Hay otra, vamos eh, a hacerla dice Mar rápidamente. María Fernández, rapidito Wellington, dice, Buenos días, en El Salvador Ten nadie ha venido a trabajar. ¿En qué está esa comunidad y, la, y obras públicas? Eh, Salvador Ten estuvimos ayer y antes de ayer. Okay. Bien. ¿Cómo no? En Wellington. segunda etapa. Perdón. Específicamente porque son tres Salvador Ten y Ten. Ah. Ya. ¿Haciendo un levantamiento? O no, no, para trabajar. Para ya, trabajar, ya. bien. Bien ahí está a a dos, ya lo sabe va por tres y, y, y cómo es que está? en Manhattan no no no, no por ahorita va en Manhattan dos bueno sí. señores gracias al señor Wellington Camilo quien es supervisor de obras públicas del ayuntamiento de San Francisco de Macorís por eh, las eh, aclaraciones y declaraciones ¿verdad? Sí. acerca de los trabajos que se están haciendo y ojalá que podamos volver a tener unos parques bonitos sí, para Navidad, como de había ocurrido en época. Yo sé que eso, esa crítica es buscando la manera constructivamente de que se realice. Porque la verdad que incluso hubo una vez que se hizo un concurso de por barrio, mm -hmm. si ¿sí te recuerdo, sí. eh, donde se le premiaba al barrio. Al barrio que estuviera mejor iluminado. Exactamente. bueno es, eso, es una a eso, porque la competencia de la gente ayuda, ¿verdad?, a lo que el ayuntamiento quizás no pueda hacer. Sí. Que, el alcalde bien. está preocupado porque él quiere que para diciembre todos los parques estén iluminados. Bueno. Y vamos a trabajar en eso fuertemente Ojalá, para lograr puede. eso. Muy okay. bien, señores. Estuvo con nosotros Wellington Camilo, como les dije, supervisor de obras públicas del ayuntamiento municipal. A él le agradecemos y esperamos que cuando tenga ¿verdad? algún desarrollo más Amplio de todo esto que nos ha dicho, pues pueda volver por acá para que nos lo señale. Gracias, Wellington. Nosotros. Okay, gracias.